Vale, pues venga, vamos a empezar ya con la última charla de hoy. Bienvenidos al, al Área de la Ciencia, que es un espacio de ciencia en la Feria del Libro que organizamos eh, la Estación Experimental del CIDI, el Parque de las Ciencias, el Instituto de Astrofísica de Andalucía y el CSIC a través de su unidad de cultura y de su delegación en Andalucía y Extremadura. Dicho el mensaje corporativo necesario en cualquier acto o evento patrocinado, vamos a pasar a presentaros a el invitado de ahora, a Carlos Castillo. Pero, como siempre... Antes, como el tema principal de la serie del área de la ciencia es ilustración, ilustración científica, y de hecho de ilustraciones el libro anda muy muy sobrado y muy bonito, dejadme que os cuente que curiosamente, probablemente la primera o una de las primeras ilustraciones científicas como tal, catalogada como tal, es precisamente de un animal. Es la libro de Alberto Durego, es del año 1500 y pico, no me digáis exactamente el nombre, pero el punto de detalle, el punto de describir gráficamente ilustrado a la Liente, es sencillamente espectacular. Y de animales, venimos a hablar hoy, porque de animales tenemos mucho hoy aquí. Tenemos un animal, porque es un animal, es un humano, pero es un animal, que es Carlos Castillo, lo otro que me a pero es verdad, ¿no? O sea, ya está. Carlos Castillo, os voy a leer, normalmente hago un pequeño resumen ¿no? que saco de internet, pero es que esta vez me ha encantado la presentación que él mismo ha hecho, que es... Me llamo Carlos Castillo, soy nieto de Daniel y Angelita de la Fuente Redonda, de Paco Matamulos y Manuela la del Rafa. <risa> Nací en Miljibar, en plena campiña gienense, y desde siempre soñé con animales. El destino se portó bien y me dio la oportunidad de poder trabajar con ellos en programas de conservación en diferentes lugares del mundo. Desde hace mucho sentía que había que llevar la naturaleza a otra gente de otra forma. Y de ahí nació esta no guía que viene dispuesta a haceros disfrutar, aprender y más disfrutar. Y de verdad que lo estoy sintiendo en mis carnes, porque me lo estoy leyendo, estoy ya por la mitad, y ha sido una auténtica sorpresa. Pero solo soy una parte de esta aventura, 20 artistas increíbles han hecho posible la novia, que la novia tome cuerpo. Se trata de algunos de los mejores ilustradores, ilustradoras, además de un director creativo y una maquitadora editorial fabuloso. Y es verdad, porque el libro aparte de aparte de un contenido que, como he dicho antes, medio programa medio en serio, os sea, hará triunfar en la, la cena de cuñados porque tiene un montón de anécdotas fantásticas sobre lo loco que es el mundo animal, está lleno de ilustraciones sencillamente maravillosas. Lo que yo he aprendiendo con este libro es que por muy raro que nos parezca y muy loco que nos parezca el comportamiento humano siempre hay un animal, siempre hay un bicho que te sorprende todavía más. Os pido un fuerte aplauso para Carlos Castillo. ¿Sí? ¿Hola? Vale, ahora sí. Fantástico. Hola, pues, buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Carlos Castillo, soy biólogo. Y me gustaría hablar hoy qué sentido tiene o cómo nace algo que, que nace no siendo, cómo nace una novia del fauna. Eh, hay seguramente dos elementos, dos eh, puntos que son eh, quienes polean esta historia, ¿no? O, o los que son responsables en última instancia de que estemos leyendo. Lo primero son los documentales de Velador. Seguramente más de uno, eh, bueno, lo hayáis visto alguna vez, aunque sea pachado la siesta, y es que la mayoría de veces tenemos o asociamos, tenemos esa conexión de ponerlo para dormir, ¿verdad? O sea, eso que, que muchas veces entre biólogos se convierte casi en una coña, casi en una eh, broma. A mí hace mucho tiempo dejó de hacerme gracia. Básicamente porque, fíjate, o sea, es de los pocos huecos, de los pocos momentos donde tenemos para hablarle a la gente sobre animales, sobre fauna. Y hacemos que se duerman. Con la historia número un millón del león, con la cebra los ñues pasando otra vez por el río Mara, otra vez vuelta la, la generación número un millón. ¿Qué ocurre? que te das cuenta de que en un momento en el que la imagen es tan importante, donde, donde estamos permanentemente estimulados con un montón de, eh, de vídeos, de stories, un montón de cosas, no podemos utilizar el aburrimiento como arma para nada. Eso realmente eh, fue uno de los motivos que me hizo pensar. Oye, hace falta otra cosa. Necesitamos darle forma a, a una herramienta con otro cuerpo, con otra eh, historia, con, con otra rapidez, porque eso está claro que no funciona o al menos Sí. ¿Ahora sí? Vale, fantástico. Entonces, eh, el, el ver cómo ese espacio pequeñito que tenían los animales en, en, en la televisión eh, se asociaba permanentemente con la siesta, con el aburrimiento, con el tedio, con, con, con una tarde de verano infumable, pues me hice plantearme, oye, eh, necesitamos tocar a más gente y necesitamos tocarlo de otra de otra manera porque a muchos de mis amigos le encantan este tipo de, de documentales a otros ya bueno, se han pasado el juego y, y ni siquiera los ven pero había una segunda eh, una segunda eh, parte aparte de esta de estos documentales de la lado que me preocupaba profundamente y era esa palabra era la palabra todos porque con frecuencia cuando hacemos divulgación cuando eh, queremos transmitir eh, cualquier tipo de concepto científico a, eh, a la gente decimos que estamos comentando o estamos transmitiendo para todos y a veces uno se pregunta, pero ¿pero es verdad, es real, estamos hablándole a todo el mundo, todo el mundo se entera de esto, o, o necesita ser casi graduado en biología para entender ciertas cosas. Si yo empiezo a, a, hablaros, a hablaros de glándulas orogigiales o de, o de sistema parasimpático, realmente todo el mundo es capaz de seguir eso. Eso es un problema importante porque muchas veces hacemos lo que se llama eh, alta divulgación, ¿no? y, y hacemos eh, una divulgación para ya iniciarlo y eso era un problema, porque al final creamos una especie como de grupo endogámico donde únicamente nos entienden quienes ya estaban convencidos y eso sencillamente no nos interesa, es decir, ¿de qué sirve que yo le dé una charla a gente, ¿no? que está absolutamente sensibilizada, que está absolutamente conectada con la eh, con, con este mundo de, de la naturaleza y que yo me vaya a ver eh, en un aplauso, no sirve absolutamente de nada. Cuando hablamos de todo, hablamos de una tía mía que, que es peluquera, de un primo que, que es economista, de alguien que no tiene ninguna conexión con, con este mundo. Esos son los que nos interesan. A esos son a los que tenemos que engancharlos, que tocarlos, que levantarlos. Y claro, cuando nos planteamos, oye, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo somos capaces de conectar eh, con, la con la naturaleza, con la, con la fauna eh, a una diversidad de público pues para eso tenemos que recordar dos cosas fundamentales que no podemos olvidar jamás. Y es que los seres humanos tienen dos características claves. Primero, somos monos visuales. Tenemos un ojo impresionante. Nos eh, encanta eh, ver en color, ¿verdad? Tenemos eh, un, un ojo eh, estupendo. Y además somos monos profundamente emocionales, donde la mayor parte de nuestras decisiones eh, las tomamos en base a una emoción, a un, a un enfado, a un amor, a una guerra, a un rencor. Por tanto, ¿cómo si al final queremos generar un impacto, si queremos tocar a la gente, si queremos generar, eh, queremos de, de, de, de, de alguna forma manipular su, su visión sobre los animales, que dejen de pensar que son aburridos, que son un coñazo, que son que los pájaros solo eh, eh, pían y vuelan y, y se Si queremos que flipen con ellos, tenemos que contarles las cosas de otra forma. Y eso es absolutamente impepinable. Tenemos que tocar sus emociones. Y claro, pensando qué tipo de cosas funcionan de manera objetiva, eh, en España, pues hay cosas que a nivel numérico marchan, porque realmente ¿quién ve eh, sin dormirse los documentales de la dos, 50, 100, 200, mil personas. Sin embargo, hay otro tipo de, de programa que seguramente nadie de los que estén aquí eh, ven, ¿verdad? Sálvame, gran hermano, superviviente. Muchos días no, ni me suena ese programa, ¿verdad? Si yo digo, oye, Belén Esteban, directo una bioquímica molecular muy conocida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si yo digo, Jorge Javier Vázquez, pues este hombre que estuvo nominado al Nobel de. No. Todos sabemos perfectamente quiénes son. Tenemos clarísimo que quiénes son. Y lo que es objetivo, y es algo tremendamente numérico, es que eh, son capaces de sentar delante de la televisión a veces a 10 millones de personas. Tres millones de personas que en este momento, cuando nos enfrentamos a la sexta extinción eh, masiva, a la, a la sexta extinción mundial, necesitamos. Y muchas veces la ciencia pecamos un poco de engolado, ¿no? un poco de subirnos a la parda Parece que, claro, estamos llenos. De, de respuesta cuando deberíamos estar llenos de preguntas. Y parece que quien consume ese tipo de, de, de productos, parece que no le interesa, ¿no? A nosotros no, eh, nos interesa la gente curiosa, la gente con una sensibilidad tal, la gente que, que, que sabe el origen de la especie de árbol. ¿Sabes qué pasa con eso? Que, que eso son cuatro gatos. Y los cambios poderosos en las sociedades ¿eh? requieren de una implicación mucho más masiva. Y para tocar eh, de una forma mucho más masiva, tenemos que hablar de una manera mucho más rotunda, utilizando eh, elementos muy visuales que entren mucho por, eh, por el ojo y, eh, y, por supuesto, tocando esa emoción. ¿Tenía sentido, por ejemplo, que expliquemos evolución utilizando supervivientes? Tenía sentido. ¿Tenía sentido que, que, que, que explicásemos eh, fisiología de la hibernación utilizando un gran hermano que tanto ya costado Pues quizás tenía sentido. ¿Por qué? Porque... Eh, muchas veces, cuando hacemos lo que se llama divulgación científica o, o divulgación ambiental, en mi caso, desde el punto de vista de la, de la eh, biología, queremos pasar de cero a cien en un segundo. Es decir, pensamos que, que llegamos a un sitio damos una charla rotunda, maravillosa, espectacular, y la gente ya se, ya se va a su casa eh, con su mente cambiada. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Cuando tú pretendes cambiar algo, tienes que saber de dónde parte y nosotros muchas veces, cuando hablamos de animales, no partimos del cero, partimos del menos cuatro. Mucha gente piensa que son un coñazo, que son una cosa aburrida y demás. Por tanto, nuestro primer objetivo es eh, sencillamente que se fijen en nosotros, que nos presten un segundo de atención. Y para eso, ¿qué tenemos que hacerle? Eh, moverle la, la silla, es decir, desconcertarlo un poco, decirle, oye, esto no va de bicho. ¿Por qué, si va de dicho, eh, empiezan a hablarme de un, de un asesinato súper famoso del año años eh, 90 o de un robo espectacular o de Spider-Man o de, o de eso, de un gran hermano, de Sálvame o de lo que sea? Es decir, cuando generamos esa, eh, esa confusión, esa, eh, esa atracción, podemos eh, captar la atención de la gente, que hoy, sin duda, es lo que está eh, más demandado. ¿no? Es decir, eh, hoy todo el mundo. Quiere nuestra atención, por tanto eh, permanentemente la estamos compartimentalizando en, en, en fragmentos muy pequeñitos ¿no? y realmente meternos ahí en la cabeza de la gente hablando sobre nichos, sobre animales, es realmente eh, complejo. Bien, por este motivo nace una novia de fauna. ¿Por qué nace una novia de fauna? Porque las guías de fauna estaban inventadas, obviamente. ¿Y para quién eh, existían esas guías de fauna? Bueno, pues para un perfil más técnico. Eran eh, típicas guías de, guías de fauna con pues unas ilustraciones bellísimas, pero hiperrealistas, de, de perfil, fondo blanco, ¿no? Donde describían los hábitats de, de nidificación, cómo son las plumas eh, primarias, terciarias, remeras y tal. ¿Y eso a quién le importa? ¿A ¿Alguien? Pero a poco. Solo importa a algunos amigos míos que son estudiosos de, de los pájaros y lo disfrutan un montón. Pero la mayoría de la gente no. ¿Sabéis qué pasa? Es que cuando tenemos, eh, eh, digamos, trabajos tan vocacionales como es el, el de la ciencia o el, el de la biología, en, en mi caso, tendemos a pensar casi a exigir que al resto de personas le interese tanto como a nosotros. Es decir, me explota la cabeza si tú no entiendes que la fisiología reproductiva de no sé qué pájaro no te parece fascinante. O pues a lo mejor no. No tiene por qué. Y la responsabilidad al final es nuestra. Muchas veces escucha eh, a compañeros que se enfadan mucho eh, porque la gente dice, Jolín, qué, qué pena que la gente no tiene sensibilidad por esta especie o no sabe que está desapareciendo el torillo tal, o no sabe. Quizás somos nosotros los, los que tenemos que cambiar la manera eh, en, en cómo transmitimos esa ciencia. Eh, esa pues, eh, cómo somos capaces de darle forma a, eh, a herramientas, Sí, a, a armas, básicamente, para meternos dentro de su cabeza y hacerlos pensar. Cuando hablaban, eh, cuando comentaban el tema de los cuñados, es absolutamente imprescindible. Es decir, eh, la divulgación funciona, tiene impacto cuando somos capaces de meterla en una conversación de bar. Cuando tú le dices a tu cuñado, oye, a que no sabes que hay un bicho que hace no sé cuánto, a que no sabes que hay un pájaro que es travesti? ¿En serio? Vamos, en serio. ¿A, a, a que no sabes que las holondrinas son los pájaros más celosos del mundo? Vamos, de verdad. ¿A que no sabes que están estudiando eh, a la osa? porque eh, son capaces de pasar eh, meses eh, durmiendo sin que sufran ningún tipo de, de problema de salud? Pues, eh, absolutamente sí. ¿A que no sabes que hay pájaros que hacen teatro? Pues sí, hay, hay pájaros que, que hacen teatro. Eh, que hay, pájaros, eh, hay bichos que nacen siendo hombres y después se cambian y son machos y después vuelven a ser hembras otra vez. Es decir, ¿a que, no hay, a, que, ¿a que no sabes que hay bichos con los que te explota la cabeza? Porque claro, nadie, absolutamente nadie quiere proteger algo que es aburrido. Lo que es un coñazo, pues si se tiene mañana, pues está muy bien extinto. Somos nosotros los que tenemos que, que buscar herramientas para convertir a los bichos en estrellas de rock. Sobre todo porque hay, hay bichos que nacieron guapos. Un lince se vende solo. Pues es una suerte, obviamente. Es decir, un lince todo el mundo lo quiere proteger y demás. Pero hace, en 2018, se extingue un, un pájaro de este tamaño, feo como el solo que se llama torillo eh, andaluz, ¿Escuchaste a alguien decir algo? Absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque nadie contó a tiempo que ese pájaro había inventado la gafa de sol. En fin, eh, faltan un montón de historias. Al final, eh, en esencia, lo que a la gente le, le gusta que llevamos muy poco tiempo, llevamos años, apenas eh, una década, hablando en stories, en story, ¿verdad? publicaciones de Instagram y, y demás. Pero llevamos millones de años construyendo nuestro conocimiento en torno a historia. Esa historia que contamos alrededor de, de, de la lumbre, ¿verdad? Entonces, cuando alguien nos dice, siéntate que te a enteras, a que no sabes lo que ha hecho la habla a que no sabes nuestro cuerpo inmediatamente se paraliza, abre la, eh, la oreja, abre la boca y está predispuesto a que le cuente lo que sea. No flipan la historia no flipan los cotilleos. Así que, es decir, ¿por qué no, en lugar de exigirle a la gente que, que suba a esos altares de la ciencia, ¿por qué no sencillamente leemos le, le, le, la sociedad en la que vivimos, donde efectivamente Sábado funciona maravillosamente bien, donde efectivamente es eh, superviviente sigue eh, juntando delante de la tele eh, a más de dos millones de, de personas eh, eh, cada semana y les contamos las cosas ahí. ¿Por qué no eh, dejamos de pensar que, eh, que eso es rebajar la ciencia? Cuando tenemos que entender que la relación entre la ciencia y, y la sociedad es una relación estrictamente bidireccional. Es decir, no, eh, muchas veces parece que desde la ciencia producimos información y la sociedad debe estar agradecida a esa información, ¿no? O sea, es muy típico, de hecho, sigue estando muy presente en los colegios, en los centros, esa terapia profunda de, era de ciencia de letras, ¿no? Y si era de ciencia, parece que era listo, torpe tragedia, cuando tienes que decir a los niños que la palabra quark, esa palabra de física profundísima, él, él, él, él, aparece en, en Ulises de, de, de, de Joyce, ¿no? Que es ¿qué separación entre letras y ciencia? Cuando somos, estamos hechos, aparte de, todo, eh, de estrellas, por supuesto, de historia. Bien, cuando aparece, eh, cuando aparece esta idea, necesitamos poder darle forma de alguna manera. Eh, y para, y para hacerlo tal y como yo he imaginado, necesitamos dinero. Un dinero porque no teníamos, siendo es objetivo. ¿Por qué? Pues porque, si, si decíamos antes que debemos ser, o que somos eh, bichos profundamente visuales y emocionales, la novia tenía que ser profundamente visual y profundamente emocional. La novia tiene dos patas historias por un tubo, aparte historias, donde todos vayan eh, a conectar de manera súper rápida. Es decir, historias que empiezan eh, en la noche que, eh, que España gana el Mundial de, de Fútbol, eh, historias que empiezan con programas de televisión que todos conocéis, con personajes que todos conocéis, y cuando ya estáis enganchados, porque parece que os van a contar más de lo mismo, algo que, que sabéis, con lo que empatizáis, con lo que os gusta, ahí viene la cucharada de ciencia. Pero después pero después, cuando ya estáis dentro del, del juego, cuando ya estáis eh, jugando esto. Bien, ¿cómo le damos forma a un proyecto, a un proyecto así? Eh, un proyecto que daba eh, años en tomar eh, cuerpos, se que un capítulo en Medellín la Tierra, algún, eh, algún otro en plena eh, sabana de, de Senegal, y, y fue un proceso eh, lento, ¿no? Eh, lo primero era buscar dinero. ¿Y cómo hacemos eso? A través de una campaña de crowdfunding, ¿no? Sabéis este tipo de campañas donde tienes 40 días para darle forma a ese proyecto. Nosotros necesitábamos unos 13.900 euros o así, porque, claro, eran 20 ilustradores diferentes. Ahora veréis, ella es eh, Ana Santos, que, que le da forma a un capítulo destinado a especies eh, acuáticas. Eh, está la ilustración de, de Valentino Lasso, eh, que habla sobre cómo... el Muchos animales dieron forma o inventaron eh, la medicina. Este es un capítulo eh, muy interesante que, que habla sobre manes y, y Carlos Puigdemont, que fue el presidente de, de la Generalitat. En fin, son, eh, son mm, capítulos muy conectados con, con nuestra realidad o con, con nuestro día a día y, eh, y muy conectados con esa parte visual. Aquí tenemos a tres personajes muy de, Conocido, ¿no? Eh, bueno, aunque esté en caricaturizado, eh, Marujita Díaz, que la conocéis seguro más de uno, Rafa Mora, eh, uno de los referentes de Hombre, Mujeres y Viceversa, y por ahí el cantante de taburete, Willy Bárcena, que hace en una guía sobre fauna, eh, en una guía sobre bichos, Marujita Díaz. Es decir, ¿qué sentido tiene que aparezca Marujita Díaz en, en una guía sobre, sobre animales? Bien, pues aparece por un motivo concreto. Y con esta historia seguramente entendáis por qué eh, ese, eh, esa mezcla, ¿no? ese, ese maremano ¿no? de cosas que se, que se juntan, no sé, a, a aquí en, en la novia. Eh, no sé si eh, recordáis Marujita Díaz cuando empieza su relación con niños. ¿Verdad? Sí, ¿no? Bien, pues todo ubicáis, ¿no? ¿Sabe? seguramente hay alguien que diga, yo ni idea, yo es que yo solo veo los, los documentales de la dos. Sí, seguro. Eh, bien, Marajuna ya tuvo una relación con Diño, con un cubano que después se dedicó eh, al cine sin guión, ¿verdad? ¿Recordáis esto? Está ahí ubicado. Bien, pues, eh, paralelamente en, eso, en esos años, a finales de los 90, primeros de los 2000, en una eh, charca en una laguna, que se llama eh, la Laguna de Zóñar, en, en, en Córdoba, quedaba la eh, última población de Europa de un pájaro amenazadísimo que es el que está enfrente, que se llama Malvasía Cabeci Blanca, un pájaro precioso con el pivo azul maravilloso, que daba unos 20, 22 ejemplares, es decir, estaba la, la población en la, en la última. Tanto así que cuando eh, bueno, que cuando la situación estaba eh, crítica, llegó, digamos, una gota que, que, que vino a colmar el vaso. Y es que unos años antes habían traído de Jamaica a un primo, a una prima de esta Malvasía Cabecir Blanca, que se llamaba, se llama Malvasía jamaicana, muy parecida, pero con ligera diferencia, otra especie completamente distinta. La trajeron a Isla de porque un señor pues, tenía mucha ganas de tenerla en su, en su jardín, en su patio y demás, y, eh, y bueno, se escaparon algunas, la pasaron a Francia, lo típico, no y al final acabaron llegando justo a la laguna de Zóñeres. Esto pues son historias reales, todos pues son historias completamente reales. ¿Qué ocurrió? Que cuando esas eh, malvasías fantásticas, preciosas, caribeñas, casi cubanas como diños, llegan, a la Laguna de Zoñar, las hembras de Malvasía a veces Blanca, las nuestras, no quieren tocar ni con un palo a sus machos. Únicamente quieren a los machos que saben bailar bachata. Es decir, únicamente quieren a los machos jamaicanos. ¿Qué pasa? Era un problema gravísimo. Es decir, quedaban apenas una decena de hembras y, y no miraban a los, a los machos autóctonos. Por tanto, ¿qué pasa? Que empezaron a producir híbridos permanentemente. Aquella historia de amor terminó a un fin como el Rosario de la, de la Aurora, a tiro, porque hubo, hubo que, que, que eliminar aquello. ¿no? Cuando cierra la historia contando que este pato, ya sabemos cuál fue el destino laboral del de niño, ¿no? pasado su, su historia de amor impetuosa con, con, con Marujita. Cuando cuentas que este pato tiene eh, un, eh, un pato que mide unos 35 centímetros más o menos y tiene un pene de 40, pues. Eh, empezamos a cajar cosas, ¿verdad? Parece que las cosas que vemos en la revista del corazón pues tampoco son tan, tan, tan espectaculares, que, que, que tenemos dicho que realmente están más que a la altura. ¿Bien? Es decir, entonces, realmente, cuando tú cuentas esto, eh, en este formato, eh, porque, decir, y, y son 530 páginas de historias así, historias absolutamente reales, sin, sin ningún tipo, de, sin ningún tipo de, de, de invención, empieza a recordar cosas. Decir, empieza a tener píldoras que puedes contar esta noche cuando vayas a tomarte algo con, eh, con tu amigo. ¿Y sabes qué pasa? Que, que muchas veces eh, lo más difícil para, para la naturaleza es que existan. Y para que exista, tiene que meterse, tiene que perforar, que introducirse en las conversaciones normales, de la gente normal, no, de, no solo de catedráticos, super maravillosos y fantásticos que viven en centros de investigación y que solo hablan con los suyos en términos que la mitad no entenderían. Es decir, el triunfo de la, natu de la naturaleza es cuando se hace visible y nosotros, haciendo divulgación o casi que mejor seducción, científica debemos de, eh, de hacer que se meta en, en, en la cabeza de gente que se dedica a la banca o que se dedica a lo que sea porque cuando existen y, y empiezan a hacer cosas interesantes atractivas que molan tienen menos problemas para donar 15 euros en una campaña eh, entiendes que es un problema si, si mañana se extingue porque ya no es un pato que se llama no sé cuánto este era el pato de la de la eh, marujita es decir empiezas a sentirlo como tuyo y nuestra labor haciendo esa divulgación o esa seducción, en la que entiendo que hay una diferencia poderosa entre esa divulgación y la seducción, ¿no? Y es que al final la divulgación busca traducir o hacer entendible conceptos científicos y la seducción, además, hace que importe, que es la madre del cordero, porque realmente ahí es donde interviene esa parte emocional. Pues si yo te cuento y lo entiendes y te olvidas, pues realmente esto no le ha servido absolutamente para nada. Entonces, esto es lo que hemos eh, intentado hacer con este eh, con este libro, eh, que además tuvo eh, todos sus su beneficios, fueron destinados a, a, a un proyecto maravilloso eh, de la Fundación, de, de la Asociación Cerval de Palmería, que hace un trabajo espectacular con, con este pato, precisamente, con la cerceta pardilla, con muchos eh, animales así. Entonces, al final, eh, este libro no deja de ser una... Eh, bueno un, una conversación, una conversación donde se puede sentar todo el mundo y ese todo el mundo es importantísimo, porque a veces parece que nos gusta eh, eh, sentirnos importante cuando decimos un montón de palabras que el otro no entiende, ¿no? Pero eso es maravilloso para nuestro ego, pero una putada para los bichos, porque realmente generamos esa, esa, esa distancia, ¿no? De ser enterado, esto, esta gente, ¿no? De ese, siempre hablando en palabras y demás, y eso es, es absolutamente insoportable. Claro. Eh, yo muchas veces cuando doy charla, además pongo un, una cifra en la, en, la, en la pantalla, que es 0,009, si no me equivoco, por ciento, ¿no? Que es el porcentaje de gente con una licenciatura o una, eh, o una, o un graduado en biología en España. Somos una minoría absoluta. ¿Qué pasa? Que con frecuencia, claro, cuando eh, hacemos amigos de la carrera, nos juntamos con un montón de biólogos y biólogas. Es decir, estamos hablando y en, y en muchas circunstancias entienden perfectamente que es una glándula orovigial, o entienden perfectamente que son las plumas rectrices. Pero eso no es muy, muy representativo de la sociedad. Es decir, y mal hacemos cuando eh, eh, pues, eh, hacemos eh, hacemos creer o, o, o hacemos pensar que la, que la ciencia es algo ajeno a la sociedad. Sencillamente la ciencia no es más ni, más ni menos que la aplicación de esa pregunta, de esa curiosidad tan humana, tan innata, tan nuestra y tan permanente. Entonces, aunque muchas eh, historias eh, de estas, ¿no? muchas historias como eh, las que eh, aparecen aquí, ¿no? o, la, eh, o la siguiente, no sé cómo vamos a ver? Vale. o la siguiente, para entender un poco cómo, cómo van, eh, y van a van a la eh, de verdad, se puede decir que no, pero luego dentro sabes que sí, ¿no? A Rafa Mora, ¿no? Este que era un fortachón que salía en Hombre Mujer y viceversa, ¿no? Que se desaba los bíceps. Sí, ¿no? Estáis sintiendo como para dentro, ¿no? Pero sabes que sí. Bien, pues este es un, eh, un hombre, eso, que, que salía en la tele y, y bueno que era fuerte, ¿no? Ese, ese resumen, ¿no? Bien. Y que, pues, su principal atractivo era esa, esa fortaleza física maravillosa. Bien, pues, hay un bicho, hay un pájaro, que te lo, lo tenemos también en, eh, aquí en Granada y en y en un montón de sitios eh, que se llama la Negra. Y tiene la misma estrategia, sin tomarse proteína, eh, que, eh, que este pájaro para, eh, para buscar novia, para, eh, para buscar pareja. Y es que este pájaro, que, que está por aquí, que se llama eh, la Negra, eh, como decía, lo que hace es que cuando corteja eh, a la hembra, primero corteja a la hembra, ¿no? Estamos unos días pues, llevándole comida, llevándole en fin regalos de colla que ¿eh? no son flores ni nada, pues son, yo que sé, pues, un saltamonte, ¿no? En fin, detalle de, de, de este pájaro. Pues bien, cuando tiene a la hembra medio en o sea, que ya la hembra ha dicho, de acuerdo contigo, sí, eh, empieza a hacer una eh, empieza a desarrollar un comportamiento espectacular, único eh, en el mundo. Y es que empieza a transportar piedrecita al nido. Una piedrecita, otra piedrecita, otra piedrecita, otra piedrecita. Claro, para un pájaro que pesa unos 40 gramos, transportar mil piedras al nido es un esfuerzo sobrehumano, es un esfuerzo es es espectacular. ¿Qué hace el hembra mientras tanto? Chequea que está haciendo bien el trabajo. Es decir, espera ahí en, la, en, en, el, en el nido y cada vez que llega con una piedra, la coge, la pesa y la suelta. Como diciendo, venga, Manolo, a por otra. Hasta mil hasta mil, claro, hubo un debate tremendo de ¿para qué hace eso? Aparte, ¿para qué hace eso eh, eh, con la hembra cuando la hembra ya está convencida? Si ya la tiene enganchada, es decir, ¿para qué, para qué hace eso, eso sobre esfuerzo? Pues resulta que, igual que, que le pasa a nuestro amigo eh, Rafa Mora, ¿no? que, pues eso, que hace de, de la fortaleza física su, su principal eh, don, este pájaro demuestra así su implicación, es decir, Básicamente dice, si estoy aquí reventando por ti, trayendo piedra, como si fuera un picapedero, te puede imaginar la inversión que voy a hacer por sacar adelante a, a tu pollos. Se ha visto que la hembra, decir, todo esto, me refiero, que lo contamos así, con peña de, de, de Telecinco, pero está todo absolutamente respaldado por, por publicaciones científicas. Se ha visto que la hembra ajusta el tamaño de su puesta... A la cantidad y el peso de las piedras que trae el macho. Eso significa que si ver un macho de media, ah, mediocre, putrecillo, y me trae piedras que son de chisinago, pues yo no te pongo más de dos o tres huevos, porque para qué, para nada, ya pañaré otro el, el año que viene. Pero cuando hay un pedazo de macho, invierte, porque dice, doña, aquí hay material, aquí hay un tío como les manda. Entonces, quiero decir, Muchas veces pensamos que nuestros comportamientos son complejísimos, ¿verdad? Como cuando vemos eh, esa historia en la revista del corazón de cómo ahí está engaño al otro y no sé qué, no sé cuánto y demás, y los bichos hacen cosas absolutamente parecidas que pasa, que ellos no tienen ola para pa publicarlo, ni, eh, ni tienen que me eh, para contarlo, pero hacen cosas igual de increíbles. Y cuando empezamos a ver que los bichos son increíbles, o bien que nosotros no somos tan espectaculares, aunque las, eh, lancemos cosas de, eh, al espacio, entonces empiezan a importarnos. Entonces, da más cosas y se extinguen. Pero la conversación, creo, debe empezar así, con una sonrisa. Debe empezar eh, tranquila, sin hablar de pirámides tróficas, sin, eh, sin hablar, de, bueno, yo qué sé, de, de los raquis, de la glándula de, de, la de no sé cuánto, de, de tal. Porque si no, perderemos a la gente. Eso, en esencia, esto, o sea, eh, ese resumen ¿no? que, que, que, os, que os contaba, bueno, os cuento ya el último, ¿no?, el, el, el de este capítulo, ¿no?, ya por... Por cerrar, ¿no? porque ahí aparece eh, Willy, eh, el cantante de, de Paburete, hijo de, de Bárcenas, ¿no? Lo, lo tenéis todo en mente, ¿no? Aquí todo el mundo escucha música clásica, solo la no nacional, en fin. ¿no? Sí, eh, tampoco nadie lo conoce, pero eh, Willy Barcelona, pues bueno, eh, canta y demás, ¿no? Y hay una cosa muy interesante, eh, ahí eh, en esa historia se cuenta cómo cuando ellos en, eh, empiezan y demás, eh, iban a salas muy pequeñitas, ¿no? Iban a salas muy pequeñitas, iban a, a cantar y demás. Y se cuenta la historia, pues, como, eh, como uno de sus colegas aprovecha, pues, el, el amigo de, de los que cantan, ¿no? De los que tienen la fama, de los que tienen tal, para, eh, bueno, pues, para, eh, para empezar con una, con una chica, ¿no? Pues, para el, ligar con alguien diciéndole, oye, yo soy amigo de estos, ¿no? Que eh, aquí hay caché... ¿no? Bien, pues resulta, que parece que no, pero es que sí, pues resulta que hay unos sapos, que son los sapos corredores en España, un sapo que, que está ahí también en, en, en Granada, que tienen un comportamiento muy de rollo, que yo no canto mucho, pero me arrimo a que canta y tan re bien, ¿no? Es decir, y a veces funciona lo mismo. Se llama comportamiento de macho satélite. Y lo que hacen es eso, es decir, ellos son muy pacientes, muchas veces los humanos, no, o sea, no me digo bien cuáles son nuestras posibilidades de éxito, pero los sapos sí. Los sapos cuando son chicos y cantan como estudiantes, saben que eso no gusta. A las hembras de sapo, a las sapos la le encantan los sapos que cantan rotundos, son pavarotti, que son ahí potentes, malos duros. Bien. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Que cuando hay se más pequeñillos, y escuchan al, al tenor al lado y dicen, mira, yo con este hombre no tengo nada que hacer. ¿Qué hago? Como es de noche, y de noche ya sabes lo que pasa a los gatos, ya los sapos, me voy a poner al lado. Y cuando venga la hembra buscándolo, le digo que soy yo. ¿Ves? Mami, todo como canto, ¿no? Y se enganchan a la hembra. La hembra, claro, la pobre no sabía la idea, pues, pues era este, ¿no? Y así el, el pobre pues, se engancha, y, que no canta. Pero bueno, era amigo de un gigante. ¿no? Bien, pues este tipo de historias son las que van eh, construyendo, ojalonando este libro. Son 20 capítulos eh, diferentes, como decía antes, ilustrados por 20 ilustradores muy distintos, por grafiteros, por gente que, que hace eh, acuarela, en fin, por una diversidad eh, brutal. Y lo que se quiere es, es una especie de, de B1 de, de naturaleza. ¿no? Es decir, empezar un poco por abajo. no Para no contaros qué son las restrices ni qué son las glándulas de un sé sino empezar contando porque son tan espectaculares, tan maravillosos y tan, y tan increíbles que quizás de, deberíamos plantearnos que eh, extinguirlos? No es un opción. Así que eso, en resumen, es la, la novia. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Carlos. Eh, ¿Alguna preguntilla que tengáis para, para él? Mira, ¿los animáis? El que se anime, el que rompa el fuego, el que se atreva cual sapo cantor. Hola. este, Bueno, yo no conozco a ninguno de los personajes porque soy chileno. Eh, pero, eh, como para saber, el libro es referente solo a especies que son de España, o hay especies de, de muchos lugares, pero de verdad que es súper interesante. Gracias. Gracias. Bueno. Pues eh, sí, mira, eh, justamente, de hecho, cuando el, cuando el libro eh, arranca había un poco de duda en ese sentido, ¿no? ¿Por Porque tenemos especies que son espectaculares, muy increíbles, muy coloridas, con comportamientos que son también locuras en zonas tropicales, típicas de los documentales de la bron, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces te, eh, tenemos a sentirse falta de orgullo de lo, de lo propio. Es verdad que en zonas templadas, como le, como le pasa eh, a España, los animales, la mayoría de animales pues no tienen esos plumajes tan vistosos, tan locos, con esas plumas imposibles que tienen en zonas tropicales. Y eso hace que con frecuencia como que le quiten un poco de valor, ¿no? Parece que son como eh, animales de segunda, ¿no? Y sobre todo eh, hay animales que son, bueno, pues poco agraciados. Un desmán de, eh, del Pirineo, por ejemplo, que tiene trompa de, de elefante, una cola de rato, unas patas de pato, un bicho que parece una chaqueta del desigual, que es una, una combinación es imposible, ¿no? Pues... Eh, Entendía que era una cosa importante hablar de especies que fueran de aquí, ¿no? Es decir, sobre todo también porque el ser humano tiene una empatía de kilómetro cero. Es decir, eh, muchas veces cuando eh, te, te cuentan o te enseñan, ¿qué te digo yo? Un leopardo de la mierda, espectacular, maravilloso, ¿no? Increíble. O te cuentan un jaguar. Pues, eh, de entrada dices, qué maravilla, qué locura de bicho, ¿no? Pero lo más probable es que ninguno de los que estamos aquí lo veamos nunca en su hábitat, Entonces, ¿qué pasa? Que eso genera distancia. Eso genera... Es mucho más potente cuando, cuando te estoy hablando de, de un bicho de una sala manquesa que tú puedes ver en tu casa. Porque ahí conecta ahí hay una conexión. Lo otro te puede impactar más de entrada, pero lo olvidas mucho antes. Porque no va, eh, digamos, no va a tener refuerzo, un refuerzo real nunca en la vida. O casi nunca en la vida. Entonces, son solo animales de aquí de, de, de España, en este caso, sí, y, de la, y de la isla y demás, pero solo en más de, de patria. Sí, sí, sí. Vale, ¿alguna pregunta más para Carlos? ¿Cuánto tiempo tardaste? ¿Cuánto tiempo? Pues, ¿sabes qué pasa? Que, que fue un proyecto que no nació así, o sea, nació con otra cara completamente diferente, fijaros, eh, yo soy de un pueblo de Jaén que se llama eh, Menjibar, y yo durante un tiempo, eh, en mi, mi años más mozos, pensé que era una idea maravillosa, un, bueno, que eso iba a ser un petardazo eh, editorial, hacer una, una guía de fauna de Menjibar, es decir, Mejibes no nos que si no habéis estado, no nos pensé que es que, que hay en la Amazonas. Aquí hay una campiña sí que es lo mismo que un ripio. Es decir, una cosa espectacular. Pero en mi cabeza funcionaba. O sea, entonces, claro, esta no guía empezó siendo una guía de fauna de Mejibes. Tampoco no, no penséis que hay elefantes, nada de esto. Allí, pues eso. Un zorro, lo más, lo más exótico, ¿no? Entonces, al principio nació un poco así. Y de hecho, eh, hicimos el prototipo de, de esto. No. Esto estoy hablando que ocurrió en, en 2010, más o menos. Es decir, que ahí empieza un poco la, eh, la idea. no y, Pero no sé, no me acababa de encajar hasta que eh, escribí un capítulo, que es el último capítulo del, del libro, que es un capítulo que habla, que habla sobre, eh, sobre Boris Becker. ¿no? Es un, un tenista que ¿no? fue el, el tío más joven en, en ganar Wimbledon. Con 17 años, hace, hace, pues, en los 90 por ahí, fue, era como el Raza Nadal o el Alcaraz de, de ahora. ¿no? Y entonces un, encontró una historia que dije, hostia, esto, esto, es, un, esto es carne de ya no de guía, sino de no guía. ¿no? Y ese ese capítulo fue un poco el que marcó esa antes y ese después. Eso ocurre quizás en 2012 2013 y después ha sido algo muy hecho casi rompigones hasta que en la pandemia... Eh, dije, oye, esto hay que hacerlo, es decir, ya hay muchos capítulos hechos y demás, y planteamos, ¿por qué no hacer un crowdfunding? Vamos a tope a por esto, por tanto, lo que es la terminación fue relativamente rápida, pero es un proyecto al que le hemos dado vuelta durante un montón de tiempo hasta que ha ido tomando la identidad que imaginábamos un poco, ¿no? O que teníamos en mente. Vale, ¿alguna pregunta más para Carlos? Sí. Bueno, eh, entiendo por el contexto que has estado explicando del libro y demás, que sobre todo, obviamente, el público objetivo es un poco, un poco más adulto. ¿Habéis pensado en hacer algo un poco más accesible, quizá para niños? Que, bueno, ya la curiosidad innata tiene ya de entrada, ¿no? que quizás pueda entrarle mejor a alguna de esas comparaciones que hacéis. Totalmente, o sea, de hecho, eh, hay, hay como dos líneas ¿no? que, que son objetivos de, del libro. Eh, sí. La primera sería darle forma a una versión audiovisual, porque siempre digo que el libro tiene un problema gordo y es que es un libro, o sea, es un problema, es un problema clave y seguramente si, si somos capaces de traducirlo a un formato más audiovisual, más consumible, pueda llegar incluso a, a más gente. Y sería también, muy interesante, es algo a lo que le damos mucha vuelta, eh, ...adaptar sobre todo el, el tema de, de las comparativas, de, de los personajes... ...utilizar a youtubers que, de, con los que yo me conecté más y demás... ...a, a un público más, más infantil. Porque eh, es verdad que, que, que bueno que son poderosísimos... ...que, que muchas veces son sorprendentes cuando, eh, cuando trabajas con ellos y demás... ...te das cuenta de que ese concepto que muchas veces se, se utiliza de forma casi peyorativa... ...de esos niños es un atropello a la razón. ¿no? Entonces eh, es verdad que aquí teníamos... Claro, al final es imposible cuando hace un libro hablarle a todo el mundo, ¿no? aunque hablan mucho. El, el, el, y, y al final, fíjate, seguramente sea un libro, que también, porque yo empiezo como Lumber, Me dice mi primera obra va a ser como un boomer, ¿no? Eh, yo te he mostrado la printena y eso ya... Eh, eh, claro, hay, hay muchas cosas donde yo estoy un poco eh, más desconectado, ¿no? No conozco a muchos YouTubers y, y demás. Pero eh, sí que es verdad que, que, que pensé, digo, mira, hay eh, muchos ejemplos, mucho, mucho tal. Que van a conectar maravillosamente bien con gente entre treinta y tantos y cincuenta y tantos. Y pensé que era un rango de edad interesante por un motivo claro, ¿no? Y es que es gente que por, por edad laboral tiene una edad maravillosa para tomar decisiones. Es decir, es gente hasta esos cincuenta y tantos que han llegado como a su madurez laboral, que pueden estar en un puesto de dirección, en un tal. Es gente a la que interesa mucho pegarle un, un chasquido. Entonces, eh, un poco por ese motivo encauzamos el libro en esa. En esa dirección, pero vamos, los niños son el, el siguiente paso de la novia, totalmente. La novia de Kids, total. Sí. Venga, una última pregunta. Venga, el que haga o la que haga la última pregunta, que sea buena, ¿vale? No sabes, sí, va a decir, pa' chorrada. Le regalamos una novia, firmada en exclusiva por el El, no, el, no autor. el no autor. Venga, ¿quién se atreve? O sea, de verdad estoy dando una guía de verdad, gratis. Te vale una pasta esto, ¿eh? Además, la impresa libro. maravillosa, el papel reciclado, el tapadura, una cosa bárbara y fantástica. Y, ya si queréis comprarla, ya sabéis, está en la librería Picasso, stand de la librería Picasso y Carlos va a pasar un ratito por aquí, por pues, si os la queréis firmar. ¿Alguna última pregunta? Pues te la voy a hacer yo y me la voy a quedar para mí. ¿eh? Ya está. ¿Me veis? Ya está. 38.000 millones de casos aquí. ¿Con cuál, ¿Con cuál te quedas? Pues seguramente por, por la actualidad que tiene el tema, ¿no? Y, y porque y porque sirve, un poco, eh, porque sirve un poco para mostrar que la ciencia con, eh, debe servir para, poner, eh, para ponerle a las cosas su nombre. Y, y pienso que eso es importante. Hay un caso muy muy interesante que ocurre con Cristina Ortiz, la Veneno, ¿no? Lo que conocéis, ¿no? la serie de los Javis, probablemente, y demás, ¿no? Entonces, eh, hay un concepto que es interesante eh, plantearlo que es cuando a, hablamos que ciertos comportamientos, a ciertas tal, son antinatura, ¿no? Y ahí, ojo con, con eso. Lo estamos utilizando un término científico para darle rotundidad, para darle peso a algo que quizá no lo sea, ¿no? Entonces, eh, eh, aparece el, el caso de un, de un pájaro, muy interesante, que se llama combatiente. El pájaro es un pájaro con, de, este, de esta altura, con las patas largas, muy bonitos, que no viene a España, pero viene a España a pasar el invierno. ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de, de diversidad y entendemos que la diversidad es una palabra es decir, estrictamente ligada a la naturaleza, porque no puede ser de otra forma, porque cada, cada uno somos de nuestros padres y de nuestra madre, afortunadamente, y eso, y eso es maravilloso, pues este pájaro eh, explica eso muy bien, ¿no? Y es un pájaro muy curioso, porque dentro de los machos de este, de, de este pájaro, por eso se conecta con, con la veneno, hay, digamos, tres aspectos posibles. Estamos hablando de machos adultos, ¿vale? Hay eh, machos que pasan toda su vida adulta vestidos o, o con un plumaje de jovencillo, de juvenil, eso porque es interesante. Bueno, pues no son muy atractivos. Pero es verdad que, que como no parecen muy eh, muy peligrosos, ¿verdad? Parecen que son ahí unos jovencillos en verde, pues, pues los machos que son como el Bertín o, eh, o Bornevision, ¿no? Pues, pues pasan un poco de ¿no? como que nah, estos son unas piltrecillas, no hacen caso. Luego tenemos el macho que tiene un plumaje muy de macho, aparte estos, estos pájaros que se llaman combatientes, porque se tiran unas tortas tremendas ¿no? en una zona de combate, tienen unos tupes enormes, una gorguera espectacular. Esos son los machos machos, hasta arriba de testosterona eh, increíble. Y luego tenemos los machos que pasan toda su vida vestidos de hembra. Es decir, ese, ese travestismo existe también. ¿Por qué? Porque, claro, no llaman en, en absoluto la atención. Y mientras que los otros machos están pegándose torta, ellos están copulando con la hembra maravillosamente bien. Además, cuando se lo analiza por dentro, se ve que tienen testículos que son el doble de grandes que los otros machos que parecen machos. Entonces, quizás este, este caso, donde aquí se habla de la de que la diversidad al final es indisociable de la naturaleza, le pongamos las palabras que, que, que pongamos, se, seguramente sea uno de los que más presente tengo. Seguramente, sí. Vale, antes de dar una posa Carlos nos lancéis en eh, recordatorios, mañana tenemos tres charlacas impresionantes, de verdad. Una, por la mañana, Marga Sánchez Romero, seguro que todos tenéis una típica imagen de la prehistoria, que es el macho cazando y la mujer criando en la cueva. Marga y un montón de gente como Marga nos va a dar la vuelta y nos va a contar la prehistoria como realmente nos la deberían haber contado. Mañana, eh, mañana a las 12 de la mañana. Y por las tardes, un repaso a la historia del arte desde dos perspectivas completamente distintas. Cómo se ha reflejado la astronomía en el arte y cómo se ha reflejado la enfermedad en el arte con dos expertas. Monse Villal y Elena González Rey.